Prácticas en la Facultad de Ciencias de la Salud La práctica es una estrategia pedagógica planificada y organizada que busca integrar la formación académica con la prestación del servicio de salud. Ella tiene un propósito que es fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos. Los requisitos son matricular la asignatura práctica, asistir a la inducción a la práctica, cursar y aprobar el seminario a la práctica, Contar con el esquema de vacunación completa, afiliarse al sistema de seguridad social en salud, actualizar los datos y portar el uniforme. Recuerda que las prácticas en la Facultad de Ciencias de la Salud dependen del programa que estés cursando y de los semestres en que se encuentre cada una de ellas. Recuerda que las prácticas en la Facultad de Ciencias de la Salud dependen del programa que estés cursando y de los semestres en que se encuentre cada una de ellas.